En la clase de hoy vamos a estudiar la segunda parte del tema 6 en el que vamos, vamos a ver cómo definir mediante recursión funciones en hack. Ya vimos en la clase anterior, está en el vídeo anterior, la recursión numérica en el que veíamos cómo definir funciones sobre los números naturales en el que el caso base era el 0 y en el paso de inducción lo que se hacía es pasar de n a n-1 es decir, a partir del valor de la función para n-1 se construye el valor de la función para n también vimos la recursión sobre lista en donde ahora el caso base es la lista vacía y en el paso de inducción se descompone una lista en el primer elemento y el resto y a partir de el primer elemento y el valor de la función en el resto se construye el valor de la función sobre la lista original y hoy vamos a ver la recursión, otro estilo de recursión, recursión sobre varios argumentos porque hasta ahora habíamos hecho los mismos dos argumentos pero siempre la recursión era o en el primero o en el segundo pero hay veces en que hay que hacer recursión en los dos argumentos y el ejemplo que vamos a utilizar es la función zip. Os recuerdo que en la página de la asignatura hay un enlace a la documentación que tiene a su vez un enlace al manual de las funciones con ejemplo. Si ahí buscáis la función zip, si las funciones del preludio están por orden alfabético, la función zip, ¿qué hace? Pues lo que construye es la lista de pares formado por los correspondientes elementos es decir, es una lista donde el primer par, ¿cómo está formado? Por el primer elemento de la primera y de la segunda. En este caso, el par 3, 4. El segundo de la primera con el segundo de la segunda. Da el 5, 7. Como la segunda se ha quedado vacía, se terminó. También podía haber terminado porque la primera se queda vacía. Cuando una de las dos se queda vacía, ya está. Y. Los elementos de la lista no tienen que separar. En el tercer ejemplo, perdón, pare, número. En el tercer ejemplo, los elementos de la primera son números, pero los elementos de la segunda son caracteres. Por eso da el 3 con el carácter A, el 5 con el carácter B. Bien, esta es la función que queremos definir. Bueno, pues vamos a ver. Tipo. Bien, el tipo sabemos que coge una lista cuyos elementos son de tipo A, el resultado, no, perdón, la segunda es una lista cuyos elementos son de tipo B y el resultado es una lista, es una lista de pares y cada par ¿qué es? Pues el primer elemento del par es de tipo A, el segundo elemento del par es de tipo B. Bien. Para no tener conflicto con los nombres, en fin, zip es una función predefinida, pues vamos a llamarle en pareja. En bueno, pareja es el nombre que le vamos a dar en pareja, pero bien escrito. En, vaya, en pareja. Bueno, y cómo vamos a definir la función? Bien, pues ya he dicho se va a terminar cuando una de las dos se termine. Entonces, cualquiera de las dos podría ser no vacía. Vamos a ver una primera definición, después iremos haciendo modificaciones de esa hasta llegar a la más simple posible. Pero en principio vamos a estudiar todas las posibilidades. Tenemos dos listas. Bien, cada lista, ¿cómo puede ser? ¿Vacía o no vacía? Por tanto, ¿cuántos casos tenemos? Cuatro. ¿Y cuáles son los casos? Pues los voy a escribir y después ya empezamos con la definición. En pareja, que la primera sea vacía y la segunda vacía. En, voy a escribir para... E, ja, los voy a copiar, que doble, como son cuatro, e, para el segundo, para el tercero y para el cuarto. Eh, ya tengo los cuatro casos. ...en pareja... ...bueno, este habrá que definir... ...después... ...que la primera sea vacía... ...y la segunda... ...no vacía... ...tercer caso... ...que la primera no sea vacía... ...pero la segunda sí... ...y cuarto caso... ...que la primera sea no vacía... ...y la segunda... ...tampoco... ...en este caso... Pues al primero le llamo x, al resto xs. Y de la segunda y y es. Bueno, ya tengo los cuatro casos. Voy a ponerlo. Lo de alinear los de los iguales no es obligatorio, pero sí aconsejable. Así se lee mejor la definición. Bueno, ya tenemos los cuatro casos. Vamos a ver. Ahora, de esos cuatro casos... Hay algunos que serán recursivos y otros que serán directos. Vamos a ir analizando. Y los que sean directos, pues ponemos directamente la definición, sin recurrir. El primer caso, si las dos listas son vacías, al emparejar, que vamos a dar? Hombre, pues la lista vacía. Si la primera es vacía, pues está claro. Si la primera es vacía, no tengo nada que emparejar, pues la primera no tiene elementos. Si la segunda es vacía... Tampoco. Entonces solo me queda por definir el cuarto caso. Bien. ¿Quién va a ser el primer elemento del resultado? Va a ser un par. El par formado por el primer elemento de la primera, que es llamado x, y por el primer elemento de la segunda, que es llamado y. Luego el primero, es x y. ¿Y después qué tengo que hacer? Pues tengo que emparejar los elementos que quedan de la primera lista con los elementos que quedan de la segunda lista. Él es decir, en pareja, y ahora aquí tendría, eh, que son los que tenemos en pareja, xs con ys. Bueno, ya tenemos la definición. ¿Qué podemos hacer? Bien, Vamos a ver que los ejemplos que queríamos funcionan. Entonces, grabo la función. La cargo dentro de más y vamos a empezar a hacer algunos casos. Por ejemplo, el 3, 2, 5 con el 4, 7. En fin, tendría que emparejar, cataplá, 3, 4. Ahora que la segunda tenga más 4, 7, 9, 1. Entonces tiene que dar hasta, me tiene que dar tres pares. La primera tiene tres elementos, la segunda cuatro, pues me va a salir tres pares. Efectivamente. 3 con el 4, el 2 con el 7, el 5 con el 4. Bien. Y bueno, quien dice esto, pues vamos a decir. Hombre, hoy no voy a decir Sevilla, voy a poner Betty. Que empareje el 3 o 5 con el Betty. Pues el 3 va con la B, el 2 con la E y el 5 con la T. Bien. Y si lo que emparejo es Sevilla con Betty bueno, pues no voy a tener tampoco ningún problema. Sevilla con Betty Bueno, pues ahí está el, emparejado, el emparejamiento. Bueno, ya tenemos una definición. Y después de una definición, pues viene qué podemos simplificar. Y eso lo vamos a ir haciendo a través de distintas definiciones. Bien aquí pongo la segunda definición y para distinguirlo de la primera voy a sustituir en lugar de en pareja voy a llamar en pareja en par hoy estoy fatal en pareja la voy a sustituir por en pareja 2 el 2 es bueno segunda definición bien Vamos a ver en esta definición qué podemos cambiar. Y solo vamos a hacer cambios sintácticos. Vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Este y ese es necesario? No, porque sea quien sea, si el primero es vacío, sea quien sea el segundo, el resultado es vacío. ¿Es necesario este? el x, es esa variable la uso no, como no la uso pues también la dejo como variable anónima bueno, porque con que la segunda sea vacía ya está eh, en la tercera, la x la uso la xs también, la y y la ys ya no puedo cambiar más voy a comprobar que no he metido la pata control c, control l control c, control z voy a repetir algunos de mis Ejemplo, vale, veis que todo va bien, si le quito el evento, pues vale, vale, no hay problema. Vamos, si le llego a quitar y dejar de vacío, pues sale de vacío, no pasa nada. Bien, podemos seguir simplificando la definición. Hombre, mirad, en los dos primeros casos vamos a seguir en los dos primeros casos estos dos casos, ¿qué cubre, Que el primero sea vacío pero en los dos casos, si el primero es vacío me da igual que el segundo sea vacío o no vacío me va a dar vacío luego podría esos dos casos agruparlo en uno y aquí cambio el emparejado pues lo voy a cambiar por el empareja 3. Esta va a ser nuestra tercera definición. Bien, y lo que he dicho. En el, el, este caso de aquí, lo puedo quitar con que el primero sea vacío, sea quien sea el segundo no es. Mirad que ahora dice, si el primero es vacío, vacío. Si el segundo vacío, vacío. Y si no, el par formado por lo primero y empareja el resto. Vamos a comprobar que las cosas siguen bien que no hemos metido la pata. Este con el 4, 7, que era nuestro ejemplo que estamos haciendo, y con el 4, 7, 9, 1. Bueno, me da. Va bien. Bueno, de las cuatro ecuaciones ya vamos por tres, hemos quitado variables anónimas, podemos seguir simplificando. Se puede quedar en dos ecuaciones, Mirad, yo tengo dos posibilidades. O las listas son no vacías, que es el último caso, el tercero. O algunas vacías, lo mismo me da la primera que la segunda. Porque con que una sea vacía, lo mismo es que sea vacía la primera que sea vacía la segunda. El resultado es vacío. Luego podemos hacer otra definición cambiando el orden. Es, voy a cambiar y ahora en lugar de en pareja 3 le voy a llamar voy a cambiar en pareja 3 se va a llamar ahora en pareja 4 que es nuestra cuarta definición bueno y en nuestra cuarta definición lo que hago es escribo como primera ecuación cuando las listas son no vacías y ahora puedo seguir simplificando mirad estas dos me da igual, porque si ni la primera ni la segunda son vacías, no es, no es el caso de que sean no vacías la primera y la segunda, una de las dos es vacía, luego en los dos casos me va a dar vacía, entonces, ¿qué más me da? Puedo poner aquí lista vacía, lista vacía y este caso quitarlo. Veis que ya nuestras cuatro ecuaciones van por dos. Hemos ido simplificando poco a poco. Bien, vamos a comprobar que no hemos metido la pata. Venimos, nuestro ejemplo 4, 7 sigue funcionando. No es, pero claro, he metido la pata en la comprobación. Este va a ser 4. Eh, 4, 7, 1. Este va a ser 4. Eh, ta, ta, ta. Pues muy bien. Sigue funcionando. Bueno, una pregunta. Y si las listas son vacías, ¿qué pasa? A ver, si la segunda es vacía, me da vacío. ¿Por qué? Ha fallado el patrón de la segunda y se ha venido a la ecuación de abajo. Eh, que la primera sea vacía y la segunda no. Dos, tres también funcionan, que las dos sean vacías, también funcionan. ahí no hay ningún problema. Pero ahora, os voy a hacer una pregunta a ver qué pasa. Esta cuarta definición está muy bien, es muy corta, recoge la idea perfectamente, pero, hay un pero, el orden de las ecuaciones es dependiente. ¿Qué quiere decir que el orden de las ecuaciones es dependiente? Pues que... El sistema dice, ¿puedo aplicar la primera ecuación? Si la puedo, la aplica Y ha terminado. Si no puede aplicar la primera, pasa la segunda. Si la puede, la aplica. Si no, pasa la tercera. Es decir, que va viendo caso a caso y aplica el primero en el que se cumplan los patrones. ¿Qué pasa? Y ese le voy a poner 4', primas, no le voy a poner ni número porque va a dar errores pero lo que quiero es a ver si te das cuenta don, qué error va a dar es aquí el 4 voy a cambiar el 4 por 4 prima ¿vale? y el cambio que voy a hacer es la definición es exactamente lo mismo pero cambio el orden la segunda ecuación la pongo en primer lugar ¿bien? ¿qué creéis que va a pasar? ¿va a funcionar? dice no, hombre, matemáticamente no hay problema. Dice lo mismo. Sí, pero computacionalmente es lo mismo. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahora si yo le digo... Bueno, voy a intentar cargarla. Vamos a ver. Mirad que ya aquí, Haske me da un primer toque. Pero no es un error. Me dice un aviso. Vamos a intentar ver de qué... ¿Qué es lo que me está avisando? Esto es en fin, como los avisos del virus. Vamos a rastrearlo. Bueno, y además, no solo es que aquí me da un aviso, sino que si os fijáis, hay que verlo porque lo pone muy chiquitito, dentro de EMA, aquí, el nombre en la segunda ecuación lo ha subrayado. Lo ha subrayado en azul. Si me pongo encima, me da un aviso. El aviso me dice que ese patrón es redundante. ¿Y qué significa? ¿Por qué? Porque ese patrón es redundante, dice. Es que en la primera lo va a coger siempre. Pues el primer patrón que dice, sea quien sea la primera, sea quien sea la segunda, pues entonces siempre, siempre va a cumplirse la primera y nunca va a llegar a la segunda. Por eso es lo que me está diciendo que el segundo es redundante. Es lo mismo que me está diciendo aquí, que es redundante que esta ecuación, que a esta ecuación no va a llegar nunca porque se va a cumplir siempre la ecuación anterior. Vamos a ver, ¿eso qué significa? Uno dice, venga, los avisos como los avisos del virus. seguimos para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Pues voy a calcular con la, esta definición. Hombre, uno coge y dice, hombre, eh, puede ir bien con los casos que no son vacíos, pero ¿qué pasa? Le pone el 4 y aquí yo que le pongo, el 4, 7, por ejemplo. ¿Cuánto me tenía que dar el 3, 4, 2, 7? ¿Me lo va a dar? Vacío. ¿Por qué? Porque se han cumplido las condiciones de la primera ecuación. Luego me da vacío. Sea quien sea, ponga lo que ponga, el 4 siempre me va a dar vacío. Da igual, aunque le ponga aquí más elementos. 4, 7, 9, 1. Bueno, veis que esta solución está mal. Entonces, moraleja, varias. Primera, observar los avisos. No son gratis. Tanto los avisos en la sesión ¿sí? como los avisos en la edición. Segundo, cuando se usen ecuaciones hay que considerar que los patrones se van a intentar satisfacer de arriba a abajo luego el orden es importante es decir, igual que siempre se dejaba y en caso contrario no empezábamos con poner poniendo prim, el primer caso en caso contrario ese es el último esto viene a decir, si son no vacías esto, y en caso contrario la vacía luego, esta definición la quito porque es incorrecta bien y ya que hablo de correctas e incorrectas eh ¿cómo podríamos estar seguros de que la definición está bien? Bueno, pues aquí hemos visto de que hemos podido meter la pata si no lo comprobamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues como siempre, lo vamos a hacer una vez, igual que lo hicimos una vez en la clase anterior y las demás pues lo dejo como ejercicio. Una forma, porque como aquí lo que estoy haciendo es una definición equivalente importa la librería de los test. Vale. Bien, ¿y qué propiedad tiene que cumplir la función en pareja? Vamos a ponerle propiedad de zip. Esta función va a coger, lo voy a hacer solo para números, una lista de números enteros. La segunda también va a ser una lista de números enteros, he puesto de zip, y bueno, aquí le estoy poniendo en pareja. Una lista de números enteros. Y el resultado me tiene que dar un booleano. Bien. ¿Qué es lo que dice la propiedad? Pues cogemos la lista XS, la lista IS, y ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Pues que en pareja, en pareja, voy a coger la 4, que es la última que he hecho, en pareja 4, XS y S, tiene que ser lo mismo que zip, XS y S. ¿Estáis de acuerdo, no? Eso es lo que dice que las dos funciones. La, nuestra cuarta definición de pareja y la definición del sistema, de la función zip sea quien sean los argumentos tienen que dar el mismo resultado además, lo de equivocarse escribiendo es muy frecuente y mucho más cuando estoy escribiendo y hablando entonces, mirad que a veces no hace falta ni esperar a cargar sino que el propio editor me está diciendo cuidado que aquí hay algo raro veis la rayita roja, ¿no? Me dice, la función propiedad de impereja no está definido. Claro, no está definido porque es que me equivoco eh, escribiendo. Eso no es una E, es una A. ¿Vale? El error ha desaparecido. Bueno, y ahora vamos a hacer la comprobación. Cargo la función. ¿Y cómo compruebo que está bien? Pues llamo a Qui-Check y le aplico quizCheck sobre la propiedad. Propiedad de pareja. Ha hecho los T y se acabó. Bien. Pero ahí yo lo que he comprobado. Hombre, que la cuarta está bien. ¿Qué es lo que tendría que comprobar? Pues lo que tendría que comprobar es que está bien toda. Entonces, eh, esta es la cuarta. Pero yo tendría que haber empezado en pareja. Y la segunda.. En fin, lo no voy a escribir de una forma no la óptima. Y la segunda, y la tercera, y la cuarta. Todas tienen que dar, sí, como una no dé, ya hemos metido la pata. Bueno, ahí. Las cuatro definiciones tienen que ser equivalentes, así. También lo podía haber hecho optimizando y no tenía que calcular el sí cuatro veces. Vale. Bien para que quede bonito, me gusta mucho lo de alinear lo pongas, se ve bien, ¿no? control C, control L, control C, control Z ¿va a llevar esto mucho tiempo? tampoco va a poner listas tan grandes es decir, que si le digo que compruebe las nuevas es veis que es prácticamente instantánea. de todas las formas, si uno se pone venga, que no calcule lo mismo muchas veces ¿Cómo podía haber evitado el cálculo a estos cuatro veces? Hombre, ¿cuál es la estrategia? Pues calcularlo una vez, ponerlo en una variable auxiliar, vamos a llamarle a ese R, como el resultado, ese va a ser PS, oh, que van a ser los pares. Bien, y todos me tienen que dar esos pares. PS, todo esto. Todos estos son PS. ¿Vale? veis que es lo mismo. Dicen que cálculalo. Y ahora la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Todos me tienen que dar el mismo resultado. Y el resultado es lo que he llamado PS. Bueno, ¿Vale? veréis ¿Vale? es que la comprobación, si no me equivoco, es exactamente lo mismo. Es prácticamente instantánea y ya está. Ya tenemos entonces nuestras cuatro definiciones, ¿vale? Esta es una técnica frecuente, es decir, empezar en una definición y después ir masajeando la definición, o refactorizando, como le queráis llamar, quitando variables innecesarias, quitando ecuaciones innecesarias, y a veces, para quitar ecuaciones, poner la ponerla... Eh, bueno, Cambiar el orden Consejo Empezar siempre Por las definiciones simples Que son evidentes Y comprobar Aunque no sea una del sistema Que vuestra definición simple Y digamos la definición final Son equivalentes Y comprobarlo con quiche Bien, pues de esas cuatro Otra cuestión Que también es otra forma de comprobar Que las cosas van bien Es vale. ¿Y cómo calcula el emparejamiento hacker? Bueno, mirad, en los apuntes, de las cuatro, bueno, primero lo he dejado con zip, sí, de las cuatro definiciones, la que está, esta de aquí, se corresponde con nuestra tercera definición, ¿sí? con esta. ¿Vale? Veis que en el caso vacío nada, no, vacío cualquier cosa, cualquier cosa vacío y los dos no vacíos. ¿Veis que son estos cuatro casos ¿Y cómo se hace el calco? Que haga lo que quiera, con esta definición. Bueno, pues cuando tiene que emparejar una lista, ¿qué es lo que hace? Bien, el primer patrón lo puede aplicar, no, pues la primera no vacía. El segundo, no, porque la segunda no vacía. Vamos al tercero. En el tercero, ¿qué hace? Descompone la lista primero y resto. ¿Quién es el primero? Uno y el resto, 3, 5. La segunda, el primero es 2, y el resto 4, 6. Y vamos a ver cómo construye el resultado. Primero, el par formado por los primeros. Es el par formado por el 1 y el 2. Eso es el primer elemento del resultado. Y a continuación, le añade ese elemento, se lo añade a la lista obtenida emparejando. ¿Quiénes? Los restos. ¿Quiénes son los restos? El resto de la primera es el 3, 5. El resto de la segunda, 4, 6, 8. Otra vez. ¿Son vacías? No. Entonces, ¿qué va a ser el resultado? El primero de la primera, este 3, con el primero de la segunda. Me da este 4. Y a continuación, en pareja, el resto de la primera, que es 5, con el resto de la segunda, que es la lista 6 y 8. ¿Son vacíos? ¿Son no vacías? Sí, pues vamos, eh, solo se puede aplicar el tercer, la tercera ecuación. Bien, ¿qué va a ser el resultado? El primero de la primera con el primero de la segunda, con el 6. Y a continuación, ¿quién es el resto de la primera? Vacío. ¿Quién es el resto de la segunda? 8. Y ahora llegamos a esta expresión. El primer argumento es vacío. Luego se aplica la primera ecuación. ¿Y el resultado qué es? El resultado es vacío. Y ahora ya solo es Al vacío le añade el 5, 6. Después el 3, 4. Ya tenemos el resultado. ¿Qué es lo que ha pasado? Hombre, pues que la definición estamos moviendo los dos argumentos porque podía terminar o, veis que aquí están claros los casos base, o termina con, que el primero es vacío o termina que el segundo es vacío. Son dos formas de terminar. Y si no termina, altera los valores de las dos listas. ¿Por qué? Porque esta a quien se lo aplica es ni la primera ni la segunda. Le ha quitado el primero a la primera y le ha quitado el primer elemento también a la segunda. Ha alterado las dos listas. Bien, pues vamos ahora a ver nuestra segunda función, la función drop. Y lo mismo, si vais a el manual de las funciones, como esto está por orden alfabético, aquí tenéis la descripción. ¿Qué hacía la función ¿Qué hace Drop x Pues borra los primeros n elementos de la lista. Borrar dos elementos de esta lista. ¿Quiénes borra? El 7 y 5. ¿Qué queda? 9, 6 8. Borrar 9. Bueno, borras todo esto y no sigue borrando porque se ha acabado. Pero al borrar esos elementos que me va a dar vacío. Bueno, esto es del menos 4 es... Eh, que también podría ser negativo, porque al menos 4 es lo mismo que no borra ninguno. Pero bueno, no nos vamos a meter eh, en los negativos, vamos a dejarla solo con valores positivos, aunque el, índice, el número de elementos que quiero quitar es positivo. Pero ahora, pensad, ¿en qué hago la recursión? ¿En el número, en el n o en el xs? En cada paso, el número y el elemento va bajando. Bueno, dejo de decir generalidades y vamos a ir a, a la definición. Control-C. Primero, el tipo de borra. Ahora lo mismo, para que no tenga problema con el nombre en inglés. Le pongo el nombre en español y alguna ventaja tenemos con el cambio de nombre. Bueno, tampoco cuesta nada ponerle los primas. Pero bueno, en fin, esta función que tiene como argumento. Un número natural y una lista. Bien, y ahora hay que hacer la recursión. Pregunta: ¿En el número o en la lista? ¿Quién va a cambiar a lo largo del cálculo? ¿Van a cambiar los ojos? porque voy ahí quitando elementos pero cada vez me falta por quitar un elemento menos. Entonces tengo que considerar los dos argumentos. El número es un número natural, entonces ¿cuántas posibilidades tengo? ¿O es cero o es un número distinto de cero? Y para las listas ¿qué posibilidades tengo? ¿O es vacía o es una lista no vacía? Luego en principio ya empezaremos después con las mejores vamos a ver la primera definición bien, y para la primera definición lo mismo que hice antes la escribo bien para la primera bueno, y aquí pongo el igual en fin. y como van a ser cuatro ya tengo una, dos, tres, cuatro vale, ya tengo mis cuatro ahora, primero que sea un, un número que sea cero y la lista puede ser 0 con la lista vacía. 0 y una lista no vacía. Voy a poner los posibles patrones. Ya digo que después, cuando alguno sea innecesario, pues lo voy quitando. Pero en principio he escrito todas las posibilidades. Así que el número puede ser 0 y el 0 me da dos posibilidades para la lista. El número puede ser n y la lista vacía n, desde luego ese n es distinto de 0, porque si fuese 0 ya hubiese, lo hubiese cogido en el primer caso y el último n con una lista no vacía ¿Vale? alineo los iguales y ya tengo el esquema bueno veis que aquí me está diciendo un error hombre porque no es porque aquí hay un igual y falta la parte derecha, pero inmediatamente lo vamos a escribir. De esos cuatro casos, hay casos que son inmediatos, en los que no se necesitan recursión. ¿Cuáles son? Vamos a ir analizando. Si yo tengo la lista vacía y tengo que borrar cero elementos, si borro cero elementos a la lista vacía, ¿con qué me quedo? Con la lista vacía. Si yo tengo una lista 0 XXS, y le borro cero elementos. Borrar cero elementos es no borrar nada. Luego el resultado, que va a ser? X, X, Ya está. Si tengo la lista vacía, borre lo que borre, cualquier número de elementos, el resultado, que va a ser? Lista vacía. Y en el último. Llegamos al último que es, veis que es los tres primeros casos, ahí no, hay inducción. El último. Tengo N. Por supuesto n es distinto de 0, porque n 0 lo hubiese cogido con la segunda ecuación. Este n es distinto de 0. Por supuesto, si ha llegado ahí es porque n es distinto de 0. Bien, y tengo que borrar n elementos. Si tengo que borrar en elementos, el primer elemento que tengo que borrar es x. Lo borro. Entonces, al borrar x, ¿qué me queda? xs. Y de la lista xs... ¿Cuánto tengo que borrar? Hombre, uno menos de lo que tenía que borrar al principio. Luego esto, ¿qué va a ser? Pues simplemente borra n-1, pero en XS, en la lista XS. ¿Está claro? Bueno, vamos a ver. Vamos a comprobar que va bien. Control-C, control-L, control-C, control-Z. Y les digo yo que sé borra 3 elementos de la lista 2, 5, 4, 7, 9 me va a dar 7, 9 borra 10 elementos de esta lista los borra todo borra ¿cuántos hay? 5 elementos ya, borra los 5 y a partir de ahí pues siempre me va a dar la lista vacía. Bien. Una propiedad que siempre es que si n es mayor que eh, <coughs> si n es mayor que la longitud me va a dar la lista vacía. Bien. Y si no la longitud, bueno, pues ya se, pod se podría calcular la longitud del borro. Bueno, eh, ¿cómo está haciendo el cálculo? Bien, pues lo que está haciendo es cada vez va quitando un elemento y va, y va quitando un elemento y quitando uno al número de elementos que tiene que quitar, que, que borrar. Bueno, nos hacemos la pregunta de siempre. ¿Podemos simplificar esta esta ecuación, esta, perdón, estas ecuaciones de la definición de borra? Las voy escribiendo y mientras podéis ir pensando en cómo sería, ya que el editor ayuda mucho, ¿ve? he escrito esto y aquí me está diciendo, cuidado, veis, cuidado que eh, la definición borra ya la tiene, Bueno, vale, tengo cuidado, entonces en lugar de borra voy a escribir borra 2, segunda definición de borra, lo cambio y ya lo tengo, bueno, ¿Qué simplificación podríamos hacer? A ver, mirad, ¿qué pasa si observáis la primera y la tercera ecuación? ¿Qué tienen en común la primera y la tercera ecuación? Estas dos ecuaciones lo que tienen en común es que en las dos el, argumento, el segundo argumento es vacío y en la 2 el resultado en las 2 el resultado vacío luego esas ecuación, dos ecuaciones las podría agrupar porque quito esta y en la primera sea quien sea el primero esto me va a dar el vacío ¿estáis de acuerdo? bueno seguimos simplificando ahora o Estoy sea, voy haciendo siempre las comprobaciones, pero bueno, me lo voy a saltar. La segunda, la segunda ecuación hay algo que podría quitar. ¿Tengo que descomponer la lista? No, no es necesario porque al final me va a dar si borro cero elementos es la segunda la lista. Lo mismo me da que sea vacía, que sea no vacía. Esta me va a dar X. ¿Vale? Bien, y en la tercera, ¿puedo eliminar algo? ¿Puedo eliminar algo? ¿Puedo eliminar? A ver, el x lo estoy usando. No, luego este lo podría dejar como argumento anónimo. Bueno, venimos a la sesión, lo cargo, borra, el que empecé a borra dos, borra tres elementos de esta lista. ¿Va bien? ¿Borra diez elementos de esta lista? Pues me da la base. Así que veis que esta definición... Ya más corta. Todavía se podría ir cortando, pero me parece que esa es la que estaba. Vamos a comprobar, efectivamente. Eh, <coughs> bueno, cambiando de orden, pero es la que estaba, cambiando de orden la primera y la segunda ecuación, es la que estaba en, la, en los apuntes. Bien, ¿y cómo se hace el cálculo? Vamos a ver, cogiendo esta definición. Tengo que borrar dos elementos en esta lista. ¿Puedo aplicar la primera ecuación? No, porque es no. 2. ¿Puedo aplicar la segunda? No, porque no es vacío. Tengo que aplicar la tercera. Entonces, ¿qué hace? Borra. Pero en lugar de dos elementos, ¿qué tiene que borrar? Uno, porque va a ser borra n-1. Y aquí, en lugar de la lista, ¿qué va a ser? El resto de la lista. Otra vez, borra 1. Bien, al borrar 1, vamos a borrar 7. Va a quedar 9-4. Y el... Número de elementos que me queda por borrar es 0, pero cuando tengo que borrar 0 elementos, entonces ya lo tengo en la primera ecuación y me va a dar el 9, 4. El segundo ejemplo, tengo que borrar 5 en la lista 1, 4. Bueno, quito el 1 y me quedan por borrar 4 elementos. Quito el 4 y me queda por borrar 3 elementos. Aquí es un error, me rata, es 3 elementos. Pero, lo no mismo me da que sea 1 que 3 al borrar tres elementos a la lista vacía tres elementos a la lista vacía, aplico la segunda ecuación, que es el primer patrón que, que lo empareja y esto me va a dar el primero y el único, esto me va a dar la lista vacía, que es el resultado. Bien, bueno, pues ya hemos visto dos ejemplos de funciones en donde hay que hacer recursión en los dos, en los dos argumentos el primero era el SIP sí, que eran listas, en el segundo era el borra, que era un número natural y una lista. Y ahora vamos a pasar a un siguiente tipo de, de recursión. Vamos a ver. El siguiente tipo de recursión lo vamos a ilustrar con la función de Fibonacci. ¿Cómo se construye la sucesión de Fibonacci? Pues la función de Fibonacci sería el, los dos primeros elementos, son 0 y 1, y lo siguiente, se van obteniendo como suma de los dos anteriores. 0 más 1, ¿cuánto me da? 1. 1 más 1, ¿cuánto me da? 2. 1 más 2, ¿cuánto me da? 3. 2 más 3, ¿cuánto me da? 5. 3 más 5, ¿cuánto me da? 8. Y así sucesivamente. Es decir, empiezan 0 y 1 y después voy haciendo. Bueno, vamos a definirlo en el sistema. Fin. La función, le voy a llamar f. Nada. ¿Qué tipo de argumento tiene? Bueno, pues tiene. Vamos a poner un entero. El resultado va a ser también un entero. A ver, lo voy a poner. Lo voy a poner entero. Grande. Da igual. Bueno, es Tampoco voy a poner un índice tan tan grande el caso después lo cambio. Y ahora hay que hacer la definición. La función fit, el igual y ahora los casos que necesito. Uno, dos y tres. Bueno, aquí me está dando un error. Me está recordando de que esto está incompleto. Bien, pregunta. ¿Cómo empiezo la definición? ¿Quiénes son aquí los casos básicos? bien, fidele es el enésimo término de la sucesión de Fibonacci entonces los casos va a ser el 0 y el 1 que son los que se construyen directamente Ven aquí el 0 y el 1 se construyen directamente y después la suma de los dos anteriores entonces el término 0 de la sucesión de Fibonacci 0, el término 1, el 1 y a partir del, de entonces ¿cómo se hace? sumando los dos anteriores es decir, sumando Fib de n-1 menos con Fib de n-2. ¿Veis? Esta es la cuestión de lo de la recursión múltiple. Cuando aquí ponemos recursión múltiple, porque para calcular el Fib de n estoy calculando dos, haciendo dos llamadas a la función fi, una con argumento n-1 y otra con argumento n-2. Esta función es, esta definición es esencialmente ineficiente. En temas posteriores veremos cómo aumentar la eficiencia. Ya llegaremos con las listas perezosas, se puede hacer programación dinámica y ya veremos cómo se puede hacer también con vectores. Bien, pero primero vamos a comprobar que funciona. A ver, y la comprobación siempre os aconsejo. Estos me tienen que dar los primeros elementos. Los voy a poner aquí como recordatorio. ¿Vale? El 0, 1, 2, 3. Bien. Entonces, yo podría ir despacito. Bueno, primero cargándolo, si no, no estoy haciendo nada. Eh, me va a dar el fiso 0. El, este de aquí. Este sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El FIP 8. ¿Cuánto tiene que ser? El Fibonacci, que está el octavo término de la asociación de Fibonacci, empezando con tan 0. 21. Bueno, va bien. El anterior. El séptimo. Sabemos que es 13. El anterior. El sexto. Pues sabemos que es 8, ¿vale? ¿Veis que va bien, no? ¿Cómo podíamos haber hecho la comprobación de golpe? Pues yo podía haberle puesto, uso las listas de comprensión que ya las hemos estudiado, fi de n cuando n va desde 0 hasta 8. Es una forma de hacerlo. Y si en lugar de 8 elementos quiero, yo que sé, 20 elementos, ahí tengo los primeros 20 términos de la sucesión de Fibonacci. Podría haberlo hecho también de otra forma, ¿no? Podría haber hecho esto. Y en lugar de eso, decir, coge de esta lista los 9 primeros. Porque eso que son, esto es una lista infinita, estos son todos los términos de la sucesión de Fibonacci coge los nueve primeros o coge, como hemos hecho antes los 21 primeros términos de la sucesión de Fibonacci bien, ya dije que esta función es mala no me voy a poner en, en detalles de eficiencia pero es que está haciendo el mismo cálculo muchas veces bueno, seguimos con los apuntes aquí tenéis la definición y vamos a ver otra función, otra definición en la que se usa también recursión múltiple. Esta la vimos muy al principio del curso, pero dije, más adelante volveremos sobre esto, que es la ordenación rápida. Si yo tengo que ordenar una lista, ¿qué hago? Pues la lista la separo en dos partes. Por un lado, cojo el primer elemento, los que son menores o iguales que el primero y mayores o iguales. Ordeno cada uno y ya está. Por no pararme en escribirlo, lo voy a cortar y pegar, pero sí quiero experimentar. Recordad que al fin de cuentas siempre se dice que la matemática es la ciencia experimentada donde los experimentos son baratos. Vamos a experimentar. Ya tengo aquí la definición. Me acabo de dar cuenta de que hay cosas que puedo quitar. Sí. Ese paréntesis lo podía quitar. Bueno, vamos a explicar la definición. Y vamos a ver cómo se hace. El ordena, ¿qué es lo que va a hacer. Bien, si la lista que tiene que ordenar no caso. O es vacía o es no vacía. ¿De acuerdo? Y no hay más tutela. Si es vacía, ya hemos terminado. La lista es vacía. Pero si la lista no es vacía, tiene el primer elemento y el resto. ¿Qué hago? Pues cojo y separo la lista en dos partes. Esta lista que es, esta es la lista de los elementos A, tal que A pertenece al resto de XS y, y son menores o iguales que X, son los más pequeños. Esta, ¿quién es? Los que son los elementos de la lista que son mayores que X. Ordeno los menores, ordeno los mayores y ya una vez, por eso es lo de la recursión múltiple, es igual que en Fibonacci, estoy la función ordena aplicándola dos veces, ordeno los menores los mayores, y después tengo que componer el resultado. ¿Cómo? Añadiendo en medio el elemento que he usado, el x, que es el elemento que he usado para hacer la ordenación. Bueno, por poner un ejemplo. Vamos a ver que esto funciona. Es decir, ordena, pues cojo una lista, por el ejemplo, la lista 5, 2, 3, 5, 7, 3, 2, 9. Eh, ¿Qué más? Pongo. 9. Bueno, voy a poner uno de dos. Dos. Esa es la lista. ¿Vale? Bueno, y la quiero ordenar. Quiero ordenarla de menor a mayor. Bueno, veis que ha quedado perfectamente ordenado. Aquí 2, 2, 3, 3, 5 y pa, pa, pa. Bien, ¿cómo se ha hecho el cálculo? Vamos a intentar reproducir experimentalmente sobre este ejemplo el cálculo de la definición anterior. Esta es la lista que voy a hacer. Primero, ¿qué es lo que he hecho? Descomponerla usando este patrón. Bueno, pues voy a hacer lo mismo. Eh, uso el patrón el patrón X dos puntos XS y eso lo igualo con la lista cuando hago esa descomposición ¿cuánto? Eh, uh -huh. Haría una ratilla ah, que me ha avisado porque en lugar de darle no le he dado la mayúscula y en lugar de salir los dos puntos salido solo un punto arreglar el error bueno, no solo es que los experimentos son baratos sino que también es fácil de corregir los errores en otros casos los errores son más que cuestan más bien, ¿cuánto vale x? pues x es 5 ¿cuánto vale xs? pues xs si en la lista le quito el 5 xs tiene que ser todo esto. vamos a comprobarlo efectivamente bueno, ahora, ¿qué es lo que hago? Pues ahora calculo esta lista. Vengo aquí, por y pego, eso va a ser menores. Bien, ¿pero qué es lo que estoy diciendo? Es la lista de los elementos de aquí que son menores o iguales que X. Es decir, los elementos de esta lista menores o iguales que 5. tiene menores efectivamente menores iguales pues me ha quedado el 2, el 3 el 5 el 7 no, el 3 otra vez el 2, el 9 y el 12 no, acuérdate estos son los menores ¿Vale? por otro lado calcula los mayores Calcula los mayores, los mayores que 5. Son los elementos de la lista que son mayores que 5. ¿Quiénes son <ríe> los mayores? Pues aquí el 2 no es mayor que 5, el 3 no, el 5 tampoco porque es igual. El 7 sí es mayor que 5, el 3 no, el 2 no, el 9 sí, el 12 sí. Esto. A continuación, ¿qué hace? Ordena los menores. A esto le voy a llamar eh, En fin A esto le voy a llamar Menores O O menores ordenados ¿Vale? Eh, ordena los menores ¿Los menores quién eran? 2, 3, 5, 3, 2 si aplico la función ordena a los menores, los menores ordenados, ¿quién va a ser? Menores ordenados. 2, 2, 3, 3, 5. Ya está. De la misma forma, en lugar de menores, a esto le voy a llamar mayores. Mayores or ordena los mayores. ¿Quién eran los mayores? 7, 9, 12. Bueno, en este caso la ordenación es tonta porque ya están ordenados. ¿Quién es la lista de los mayores ordenados? La 7, 9, 12. Entonces, ¿y quién es lo que quiero que sea la ordenación final? A ver, lo que yo quería hacer era ordenar la lista entera, Ordena XXS. ¿Qué ha pasado? Otra vez la mayúscula. Ya está. Bien, observamos. Estos elementos de aquí hasta aquí. Inclusive, ¿estos quiénes son? Los menores. Este elemento de aquí, ¿quién es? El 5. Y estos elementos de aquí, ¿qué son? Los mayores ordenados, son estos. Luego, la definición que ordena los menores, añade el X y después los mayores. Los menores iguales, X y mayores. Bueno, ya veis que esta es una definición. Es una definición con recursión múltiple. El ordena lo estoy usando dos veces. Y además, en la misma definición estoy usando recursión, que es lo que estamos viendo en este tema. Y comprensión, que es lo que vimos en el tema anterior. Decir, muchas veces los dos métodos de definición se mezclan. Y el último de los apartados, venga, nos queda todavía lo de la heurística, vamos a ver definiciones de recursión mutua. Definición por recursión mutua es que tengo dos definiciones y para definir la primera uso la segunda. Para definir la segunda uso la primera. Hay un caso muy sencillo, se puede hacer de otra manera, la definición que definí, utilizando recursión el par y el impar. Lo voy a hacer aquí, me vengo a la al fichero, lo pego para no tener no escribir, para definir la función par, en fin, antes de... Seguir explicando, si yo le pregunto el número 6 es par, me dice verdad, el número 7 es par, falso, el número 6 es impar, falso, el número 7 es impar, verdadero. Pero, observad, yo en la definición de par estoy usando impar y en la definición de impar estoy usando par. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo. Caso, bueno, por recursión, el caso base 0 y si el número es distinto a 0. Si el número es 0 y estoy comprobando si es par, es verdad que el par es 0. Ya está. Si el n es distinto de 0, no se ha cumplido primer, el primer patrón, entonces decir que n es par es lo mismo que decir que el n-1 es impar. Y lo mismo, el caso final, en la recursión de los números, o cero distinto de cero. Si el número es cero, es falso que sea impar. Y si el número no es cero, decir que n es impar es equivalente a decir que el n-1, damos el paso de inducción, es par. Pero veis que se está produciendo la recursión cruzada. Este es un ejemplo muy simple y además podría haber definido par impar como el resto de dividir por 2. También podría haber hecho otra definición no recursiva de las que vimos el primer día. Decir, segunda definición de impar. Bueno, vamos a ver, segunda definición de impar. Dice, bueno, que es el número n sea impar en... Que el resto de dividir, eh, el resto de dividir n entre 2 sea igual a 0. ¿Veis? Aquí no he necesitado ni recursión ni nada. Estoy haciéndolo simplemente con una primitiva. Y por supuesto, si pregunto con la segunda definición, ¿el 6 es par? También. ¿el 7 es impar? No. Pero bueno, ya puesto a, a usar primitivas, pues ya uso la primitiva de ser impar. Tercera definición. Esto es, es ni definir ni nada, sino decir, pues con la primitiva, efectivamente, si ahora le pregunto, ¿es par con la tercera definición el 6? Pues sí el 7 pues no pero ya puesto a simplificar el argumento este es necesario pues ya puesto a simplificar decir hombre es que la definición par y esta va a ser mi cuarta definición es lo mismo que la función par no hace falta argumento ¿sí? estoy diciendo que la no, función pero también aquí me estoy adelantando acontecimientos. Mirad que este igual y este igual no es el mismo igual. Porque aquí, ¿qué estoy comparando? Estoy comparando números. Eh, y aquí, aquí estoy haciendo comparaciones con números. Pero aquí no estoy usando argumentos, estoy usando funciones. Estoy haciendo la igualdad a nivel de funciones Bueno, pero lo que me interesaba era la primera definición, y era un ejemplo sencillo de recursión cruzada. Ejemplo de recursión cruzada en matemáticas, no tan elementales, también hay visto. No sé, ¿Os viene alguno a la cabeza? Bueno, un ejemplo es la definición de determinante. Porque para definir el determinante, ¿qué se hace? desarrollar por los adjuntos de una fila o de una columna desarrollamos por los adjuntos pero los adjuntos que son, como lo calculamos? con determinantes de función de un orden menor si la, la matriz original era de orden n por n los adjuntos que son de orden n-1 por n-1 es decir para usar los determinantes uso los adjuntos, pero los adjuntos son determinantes y el caso base que es bueno el determinante más sencillo es si una matriz de orden uno por uno tiene una fila y una columna, el determinante tiene su elemento. Bueno, eso sería uno. Y un ejemplo intermedio, que ni tan elemental como el que hemos visto de pares ni tan elaborado como el que hemos visto del determinante, es el, vamos a ver uno, que es el de las posiciones. Mira, lo pongo... Y lo explico lo que quiero decir. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es calcular los elementos que ocupan posiciones pares. No que el elemento sea par, sino que la posición que ocupe sea par o impar. Es decir, mirad, tengo aquí estas definiciones, las cargo. Yo quiero buscar los elementos que ocupan las posiciones pares. Empezando en el 0, es decir, es que está en la posición 0, 2, 4, 6... Los elementos que están en las posiciones pares, yo que sé, de la lista 2, 4, 6, 5, 0, 7, 9, ya que sé, eso. Lo mismo, mira. Bueno, ¿quiénes son los elementos que están en las posiciones pares? Hombre, el 0, que está en la posición 0, el 6 en la posición 2, el, perdón, el, el 0 que está en la posición 4 y el 9 que está en la posición 6. ¿Quiénes son los elementos de esa lista que están en las posiciones impares? Pues sino, el que está en la posición 1, ¿quién es? El 4. El que está en la posición 3, ¿quién es? El 5. El que está en la posición 5, ¿quién es? El 7. ¿Está claro lo de las posiciones pares o impares, pero vamos a pensar cómo se hace la definición mirad eh, para definir lo voy a hacer también por recursión cruzada, ¿qué caso tengo que considerar? o es lista vacía o es lista no vacía si la lista es vacía mirad que estos serían los patrones, o es lista vacía o es lista no vacía y lo mismo en los impares, o es vacía o es no vacía en el primer caso, si la lista es vacía, ¿cuánto va a ser? Vacío, no tengo que hacer. Si estoy buscando los pares y la lista no es vacía, tendrá un primer elemento. Ese primer elemento va a ser el primero del resultado. ¿Y en lo que queda, qué tengo que quedarme? Mirad, aquí, cuando yo me he quedado con esta lista, aquí, me ha dado los, el 609 pero el 609 ¿quiénes son? estos son los elementos impares de esta lista ¿veis? vamos a hacerlo más despacio si yo hago la descomposición como siempre, cojo la lista cojo el patrón los igualo ¿quién es x? x es 2. ¿Quiénes son? ¿Quién es XS? El 4, 6. ¿Quiénes son los impares de XS? El 6, el 6, el 9. ¿Quién es la lista formada por el X con los impares de XS? Bien, hoy, con los impares de XS. Bueno, el 2609. ¿Quiénes son los pares de la lista original? Exactamente lo mismo. Por eso, ¿qué hacemos? Pues cojo, si estoy buscando los pares, el primero, que está en la posición 0, ese va a ser el primero del resultado. Y después los impares del resto. Y para los impares, si la lista es vacía, da igual. Vacío, no, no tengo ningún elemento. Si estoy buscando los impares, el primero, ¿lo voy a dejar? No, porque el primero está en la posición cero. Entonces tengo que buscar en el resto. ¿Y del resto que es lo que tengo que elegir? Los que están en las posiciones pares. Exactamente lo mismo que hicimos aquí. ¿Veis? Pues esto es nuestro segundo ejemplo de recursión cruzada. Para definir pares uso impares. Para definir impares, estoy usando par ¿vale? Bueno, y con eso llegamos a lo que en el tema he llamado heurística para la definición recursiva. Esto es poner un resumen de lo que hemos estado haciendo. ¿Cuáles son los pasos para definir una función? Y esto es lo que hicimos para definir la función producto. Primero el tipo. Y si yo es un producto, dice hombre, si no solo estoy con números enteros, pues lo defino de entero una lista de enteros y el resultado va a ser un entero. Pero el primer paso, definirte, ya lo tengo. Segundo paso, enumerar los casos. En el caso de los, en, del producto, como era una lista de números, los casos que eran, o era la lista vacía, o era una lista no vacía. ¿Cuál es el patrón de la lista no vacía? X2.xs. Bueno. Pues ya hemos hecho el segundo paso. Tercer paso, definir los casos simples, es decir, en donde no se va a usar la recursión. Aquí de los dos casos, ¿cuál es el simple? El primero, el producto de la lista vacía. Y en ese caso, ¿el producto qué es lo que me tiene que dar? El elemento neutro. ¿Quién es el elemento neutro del producto? El 1. Entonces, ya vamos por aquí. Y el caso no vacío tiene un primer elemento y el resto. Bueno, pues ahora ya, paso 4, definir los casos en donde se usa la recursión, que en nuestro caso es definir el <coughs> n y después el n. Bien, pues, bueno, paso 5, porque uno dice, bueno, ya tengo, ¿vale? Ya la tiene, estamos en el paso 4, aquí habría un paso 4' que no he puesto, ya la tiene, va, la comprueba. Y funciona. Dice, vale, ya tengo algo donde empezar. Después hicimos también mejora y todo lo demás. Pero el siguiente paso, en el orden que os he puesto, el siguiente paso es el paso 5, en el que generalizar y simplificar. ¿Por qué? Porque aquí estamos con el producto de una lista de enteros, pero enteros pequeños, pero tienen que ser a la fuerza pequeña no pueden ser cualquiera. Pueden ser una lista cualquiera, pero ese cualquiera, desde luego, necesita un contexto. Tiene que ser números. Bueno, y aquí estaría ya la simplificación. Con la función drop hicimos lo mismo. Los tipos, esto es lo que hemos comentado, estas serían las cuatro ecuaciones que después vamos definiendo los casos base, después los restantes y después simplificar. Bueno, y en la función init, que no he, lo, he, lo he hecho, lo puedo comentar aquí, init lo que hace es, siempre que pongo una función, me gusta mirarlo en la lista de funciones, entre otras cosas para comprobar que están, aquí está. ¿Init qué hace? Pues es la lista, quitando el primer elemento, es lo que queda de la lista cuando quito el primero. Eh, perdón, estoy diciéndolo mal, eso es el type, cuando quito el último, en la lista sin el último elemento. Por ejemplo, colas, que es algo que está en plural, quita el último, quita la S, que deja cola. Bien, ¿cómo está definida esta función? Bien, primer paso, definir el tipo. Empezamos, coge una lista, Va a quitarle un elemento, por tanto, me va a devolver una lista del mismo tipo. Segundo paso, enumerar los casos. Vamos a ver que esto se puede hacer. Una lista. ¿Cuáles serían en principio los casos? Pues, en principio, y aquí esto tiene un poco de truco, para la lista vacía está definida la función. A ver. Aquí. Aquí. Eh, Aquí, si yo pregunto ini de la lista vacía, no está definida. ¿Por qué? Porque no le puedo quitar el último. Porque el es que no tiene elemento, igual que tampoco está definido cuando decís quién es el resto de la lista vacía. Error. ¿Por qué? Porque la función INI y la función cola está definida para la lista no vacía. Por eso como ese caso no existe, pues nos da una excepción. ¿Vale? Eh, entonces, ¿cuál es nuestro caso base? Una lista no vacía. Por eso aquí, aunque sean listas, no vacía. Bien, definí los casos simples. Aquí, eh, bueno, aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que tendría que hacer sería x, en fin, ahí lo he definido de una forma... Si la lista es de esta forma, ¿qué sería? Voy a, ir, voy a cogerlo y voy a hacer una definición aquí, una que sería la que al primo uno se lo cubre. Eh, ¿Qué pasaría si, quiero calcular quién va a ser el primero del resultado? El, y quién tiene que poner init xs, esto me va a dar problemas, vamos a llamarle a la nuestra, esta vez no lo he puesto en inglés, pero le voy a poner una prima para que para evitar los conflictos de nombre control c control z y yo había puesto init con la definición de init, de colas bueno me da cola, y con la definición nuestra init prima de cola es ¿eh? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? con nuestra definición de cola que oh, ha calculando que ha ido calculando y dice bueno es que no sé qué hacer con la cola vacía entonces tendré, tengo que darle algo init prima de vacío, hombre, dice le quito el último oh, si le quito el último, es lo mismo que decir, me quedo con la lista vacía vamos a ver qué pasa ahora vuelvo a hacer la definición cola eh, init' prima colas de la lista eh, no vacía ¿qué es lo que ha pasado? perdón es que era todo menos el último. ¿Y cómo quito el último? Aquí dice, bueno, bueno, aquí algo ha pasado. ¿Veis que el patrón vacío, lista no vacía en INIT no funciona? Bueno, ¿cómo lo podemos arreglar? Porque claro, si llego, digo, la lista vacía le quito uno y me quedo con la lista no vacía. Entonces al final... Esta función, le ponga la lista que le ponga, siempre me devuelve lo mismo, ni cola ni nada. ¿Qué puedo hacer? Hombre, vamos a hacer. Es decir, hombre, quita un elemento, dice, hombre, el caso último, último que siempre hemos puesto es la lista, la lista vacía. Pero el penúltimo, ¿qué sería? Una lista que solo tenga un elemento. Pues entonces, bueno, ¿qué pasa si la lista solo tiene un elemento? Y estoy calculando todo menos el último. Pues si le quito un elemento a la lista que tiene X, ese que me va a quedar en la lista de A ver si ahora sí. Init de cola prima. Ya va vale. bien. ¿Veis? Ha quitado Init primer es del 3, 2, 5. 3, 2, 5. Tiene que quitar el 5. 3, 2. Bien. Bien. Eh, ¿Y el qué pasaría con el init prima si le llamo a la lista vacía? Me da el error porque la lista vacía no está definido Lo he empezado a definir a partir de una lista que tiene como mínimo un elemento. Es más, ese elemento no lo pongo en el resultado y lo podría haber puesto... Como variable anónima. ¿Está claro? Bien. Eh, bueno. Pero esa definición, si vaya a los apuntes, no es exactamente la misma que está en los apuntes. En los apuntes he puesto otra. ¿Qué he puesto? Mirad, lo que he puesto es otra forma de hacerlo, que es con guarda y le he dicho... Si la lista XS es vacía, mirad que al decir que la lista X vacía es otra forma de decir que la lista solo tiene un elemento, el vacío, y en caso contrario, el vacío. Bueno, veis que esta definición es con guarda, esta es con ecuaciones, podéis preferir, y por último, lo de generalizar y eso, bueno, pues ya veis, generalizar y simplificar que uno dice, bueno, tengo esta definición y estoy usando guarda. ¿Quién tiene preferencia? Esto es como el juego de piedra, tijera. Bueno, piedra, papel, tijera. Eh, ¿Quién tiene preferencia? ¿Las definiciones con guarda o las definiciones solo con ecuaciones? Mejor solo con ecuaciones. Y lo mismo, ¿qué es mejor? ¿Con condicionales si sí, entonces o con guarda? Con guarda, condicionales. Es la peor opción. Bueno, pues vamos a simplificar la definición y vamos a quitarnos de en medio las guardas. Entonces, lo escribimos con dos ecuaciones y estas dos ecuaciones pues son exactamente las que habíamos visto aquí. Bien, y con eso termina el tema. Y, <coughs> fin, porque lo de los fractales no lo vamos a ver en la bibliografía, el que más os recomiendo es el capítulo 6, este de aquí, del libro de Hutton, y si vais a la página del curso, venimos para atrás, aquí tenéis los temas, el tema lo tenéis en PDF y también lo tenéis en eh, lo tenéis en PDF, en HTML, que es lo que estamos viendo, y también lo tenéis, lo dejo aquí porque lo no va a tardar, ahí lo tenéis también en mi e eHacken, que es interactivo. Y veis que aquí solo está el vídeo 1, que es el de la clase anterior, se pondrá el vídeo 2, y los vídeos, esto de los vídeos, si queréis, siempre lo tenéis en el canal de Youtube donde están todos los vídeos, venís aquí, aquí están los vídeos que se han publicado hasta ahora, introducción a la programación, hack con Júpiter, los tipos, los métodos elementales, lista por comprensión y su caso de estudio, análisis de la... De, el cifrado César y, lo tengo que poner en su sitio, definiciones por recursión, que ahora mismo voy a aprovechar para ponerlo en su sitio. Lo pongo al principio de la lista y lo pongo detrás del de cifrado César y delante del análisis de complejidad, que son los temas del segundo cuatrimestre. Bien, pues nada, aquí los osejo, aquí están los temas, y con eso termina la clase de hoy.